Chau amichis de Fisimas para el giorno de hoy un allenamento per personas principiante Voy a hacer un Tabata, voy a fare, vamos a elaborar un poquito el cardio, los brazos, el abdomen, todo el cuerpo. Allenamento completo, vamos a utilizar nuestro timing, vamos a fare 25 segundos de, de, de, de laboro con 10 segundos de recupero Tú lo puedes modificar a casa, puedes hacerlo de, de 30 segundos y con 15 segundos de recupero. Tú todo depende de las condiciones físicas. No dimenticarte que a estos ejercicios hay que una sana y correcta alimentación, y así vas a lograr grandes resultados. Pablo. Vamos a iniciar con un poquito de, de, de movilidad en nuestro cuerpo. Eh, y generamos nuestra señal aproximadamente a puesto dura. 12 minutos. Una persona que está iniciando va bien 12 minutos. Si tú estos 12 minutos me lo repites de, de 2 a 3 veces a semana, vas a ver grandes resultados. El esfuerzo paga la constancia, paga la disciplina y tú seas una persona que hay voglia de iniciar. Te recuerdo, si aún no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Ok, vamos a generar la, la señal, ok? No te vale veloce porque este caldo me está más masacrando. Me va a inventar piu chocolate. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos a iniciar con un poquito de, de, de, de ya. Prepárate. 3, 2, 1, vía. Dopo jumping, vamos a hacer un poquito de, de ejercicio pelegame, pelegame, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Basta. Ta. tipo cristiano rodando no? Ta. Schiena diritta accendo dietro il glute dietro il glute senza spostare il petto così avanti no? diritto accendo dopo di questo un esercizio di braccia braccia braccia questo lo puoi fare anche le donne uomini tutti Ta. perfetto ok un pochino di braccia Bracia, braccia braccia le dona, le dona mi fanno questo, le dona. Le dona, mi fanno questo. Vomini. Vomini normali. Normal. Guarda de fronte. con un ejercicio de abdomen. 1, 2, 3, 4. echendo ta, toco avante. 1, 2, 3, 4, Nuevamente, da. 1, 2, 3, 4. echendo piano, piano. Vamos a ver. nuestro ejercicio de cardio. Cardio. Un poco de skipping, Punta. Punta. Punta. Haz el trazo, En el cuarta. Sí. Sí. ta, ta, da. da. Sí. Sí. sí ta ta ta ta ta como un atleta perfecto un ejercicio de brazo brazo brazo guardate la posición va extendo tra ta la testa la testa せ perfecto, guarda Ta. que el ginocchio no supere la punta del pie lentamente, largo, largo, bloco, echando cambio, bloco, echando bloco, echando bloco, echando bloco, echendo. Ta. nuevamente Ta. vamos a generar otro ejercicio pera el abdomen Mano contraria, toca pie contrario. Toco, echen. Toco, echen. Toco, echen. Toco, echen. Toco, echen. Toco, echen. Toco, echen. Toco, echen. Toco, echen. Sé, C ta ta ¡Tá! ¡Tá! ¡Tá! pare. ya pincha, lato y de fronte frente y de fronte. Tres. saltar, para el piano piano sin saltar saltare. Vamos a parer. Squash jung. Amortigua da. Amortigua. Ta. Amortigua. Amortigua. Amortigua, ta amortigua, ta amortigua, ta amortigua, ta si, ta si, ta si, ta si, ta si, ta Se, ta si, ta si, ta si, sento el glúteo, siente aterras el pavimento y salgo ah, bien ok, vamos a hacer uno de abdomen Pone abdomen, ginocchio, ginocchio no toca pavimento. Posiciones, posiciones, ginocchio no toca pavimento. Manca poco, estamos finalizando. Estamos finalizando, estamos finalizando. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Guarda que el ginocchio no toca tierra. un poco de cardio, skipping, me, skip y me, me de a a b, ta sí sí sí sí, Fato un entrenamiento muy variado, combinado, cosito no te anoya siempre es el metemos en nuestro cuerpo estrés, en estrés. Espóstate. Ta. Sí. Continúa. Gambi, cambi. listo, <tose> listo, un Ta. Un Uno dietro. Ta. Uno scuote. Ta. Otro dietro. Ta. Un scuote. Ta. Una fondo dietro. Ta. Da. Una. Da. Ta. Sí. abro abro ta dentro ta va ta vamos ta descendo ta ta ta perfecto ta ta dietro descendo ta ta ta ta esto no para más, no para, no para esto, Cambio. Cambio. Máncano. Máncano. Tres ejercicios. Se ha firmado el timer, pero nosotros continuamos. Tres. Dos. Uno. Vamos a hacer uno. Uno de brazo. guarda. Guardate cuatro. Piego, piego. Ta. Salgo. Ta. Salgo. Si. Ta. Salgo. Sí. Si. Ta. Salgo. Si. Ta. Salgo. Si. Ta. Salgo. Si. Ta ok, continuo ta, ta, ta, ta, ta. ok, perfecto 3, 2, 1, 1 stop perfecto, perfecto perfecto, andiamo a finalizar con nuestro último ejercicio de, de abdomen no dimenticarte más de fare stretching de repitere estos ejercicios al menos de 2 a 3 volte a settimana da Pablo te lo digo yo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 uno, uno Con ah, ja, ja, ja, ja, ja. el yordo de hoy Habíamos finito Habíamos finito Nuestro timer Se ha fermado Porque según me Lo es que ha con el pie Pero va bien Hemos reducido a hacer nuestros ejercicios Tabata Per principiante Completo Láchame tu comento De cuore Pablo No te dimenticare de far stretch